Gracias, amado Francia, todo el equipo de producción. Miren, voy a iniciar eh, presentando disculpas por el tema que voy a tratar hoy, que es muy sensible. Ay, Le pido disculpas. No me puedo ir. De, de. No, quédate ahí. Quédate ahí. Le Qué pido verdad. disculpas al magistrado Claudio Aníbal Medrán. El Ay. primero. Ay, ten cuidado. Le pido disculpas cuidado, al pero... maestro historiador. Roberto Santos. Espérate, Le pido disculpas a Luzelene Plata. Ay, mi madre. Le pido disculpas a nuestra amiga Amy Kushner Ay, mi madre. Le pido disculpas a Lourdes Sánchez, eh, nacionalista, ay. la madre de Francis Rodríguez. Le pido disculpas a Teresita Español, eh, a Tina Sánchez. Oye, y a tío. todos los maestros, Oye, me... eh, a los historiadores de nacionalistas un grupo de gente, de las gente las que las... ahí hay, casi todo por todo. Yo me atrevo a pelear. Así sí. que ten cuidado con lo que tú vas a decir. En el día de hoy. A propósito del mes de la patria y a propósito de felicitar el trabajo que viene haciendo Telenor eh, con entrevistas, con, con paneles de opinión, eh, con eh, colocar el himno eh, cada cierta hora para que la gente lo vea, lo escuche, lo cante. Y eso es muy bueno. Ahora bien, yo vengo a hablar hoy de la teoría, la hipocresía del saber. Me dio el deseo de llamarla así. obviamente de lo otro. Eh, ¿Por qué la llamo la hipocresía del saber? Porque nosotros, eh, especialmente el ministro de Educación, promueve que en la República Dominicana la gente se aprenda el himno nacional. ¡Qué bueno que así lo hagan! Pero eso es parte de una educación atrasada, de una educación del pasado. ...de una eh, educación eh, no integral. ¿Por qué digo esto? Muchachos, ¿tienen el lino nacional? ahí, verdad que si sí, el que pasan en la mañana. Vamos a descomponer eso. Y tenemos un trabajo ahí que se le preguntó a la gente... ...sobre el contenido del lino nacional. El profesor Roberto Santos Hernández... ...dijo en, una, en un panel... ...que la República Dominicana hay que refundarla. Y le digo yo que estoy ahí, le digo maestro... Y hay que refundarla eh, con relación a cómo estaba eh, la sociedad en 1844, Me dijo no, con relación ahora a la actualidad. O sea, hay que refundar la República Dominicana, pero utilizando todo lo actual. De nada sirve. Eh, atención, flaco, consígueme una canción en inglés, por favor, de la que a ti te gustan. Es eh, flaco que está ahí, Rafaelito. Consígueme una canción que a ti te guste en inglés y la vamos a poner menos de 15 segundos para que no nos tumben el derecho de autor. ¿Ustedes han escuchado al dominicano cantando canciones de inglés? ¿Verdad que sí? Sí, sí, claro. Que ponga, pero una canción mm. de Coa Country, por ejemplo. No sé, ser? la que quiera. Carolina eh. en mi mente de eh. una canción en inglés y tú la cantas. James Taylor. La, James, la, Taylor. La, James y Taylor. Tú no sabes lo que está diciendo. Carolina. El ritmo te gusta. Te gusta el ritmo, pero incluso hay gente que canta la, la letra. Sí. Oye, sabes. Hay una anécdota. Eso es eso de forma. Hay una anécdota que hay mucho... de una. Eh, Pára un momentito para, por lo de de autor. Mm. Hay una anécdota de una señora que llama a una estación de radio que dice: Yo quiero que ponga la canción. ¿Esos son rimos o son nada es el tipo... ¿Cómo así? Eh, sí, la canción que dice sonrío o son No sé cómo se llama la canción, pero ella la, ella la entendía así. La... Eh, Exacto. Eh, ribos, no son exactamente. Nada. Este es el ritmo de la noche, eh, lo que dicen. Exactamente, pero fíjate tú que ella la cantaba. <ríe> y le, ella gustaba, oía. La, le gustaba la <ríe> canción, ¿verdad? Por no, el ritmo. pero espérate. Culture Club tiene una canción que lo que, lo que tú escuchas que dice, asando pollo pollo. Entonces, ¿qué pasa? La gente la canta normalmente por el ritmo, pero en sentido patriótico no tiene importancia, no tiene valor que tú cantes algo que tú no entiendes. Paso a explicar. Si tenemos el himno, por favor, nosotros vamos a descomponer estrofa por estrofa el himno nacional de la República Dominicana. Que es preciosísimo, no es verdad que sea como la marsellesa, para nosotros es el mejor, pero para cada país el suyo es el mejor. Así que dejémonos de eso. Ahí dice, aquí que valientes alcemos nuestro canto con viva emoción y del mundo a la faz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Páralo ahí. Para el pueblo llano, si usted sale a preguntar qué es la faz, pueden ponerlo en full pantalla, ¿qué es faz? ¿Qué significa faz? ¿Qué es ostentar algo? ¿Verdad? Eh, ah, pero si tú, no, si tú no se lo explicas a la gente, la gente no lo entiende. ¿Y, de, ¿Y qué valor tiene que tú cantes algo que tú no entiendes? ¡Ninguno! Entonces, ¿sabe por qué? Porque te lo enseñaron para que tú te lo embotellaras, no para que lo aprendieras. Y hay una corriente pedagógica muy, muy interesante que plantea el, el, el, lo que tiene que ver con el constructivismo, que el conocimiento lo construye tú mismo. Y es cierto que funciona. En lo que tú te interesas, eso tú aprendes. Faz, la superficie de un lugar. Pero hay que verlo en el contexto en que eso, en que eso eh, eh, lo, lo, lo está planteando ahí. Y pendón, que se refiere a la bandera en, este, en ese contexto. A un estandarte. Eh, un, un estandarte, de... eh, pero en ese, en ese contexto se refiere a la bandera. A la bandera, alienzo, a la bandera nacional. nacional. Glorioso pendón. Vamos con la segunda estrofa. Dice, salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó. Cuando en bélico reto de muerte, sus cadenas de esclavos rompió. Y tú le sales a preguntar a la mayoría del dominicano, ¿qué es intrépido? Lo voy a poner ahora en breve. ¿Qué es intrépido? La mayoría de la gente no sabe qué es intrépido. Intrépido, avesado. Sí. Intrépido eh, es una atrevido, gente que no atrevido, tiene... Sí, atrevido. Sí, atrevido, pero lo en sabe. ese contexto lo que quiere decir es una gente que no le tiene temor a, a luchar. Exacto. Una gente valiente, eso es lo que quiere decir en ese contexto. Rompió y, todos los esquemas. Eh, bélico es algo relativo a una lucha armada, naturalmente. Pero si, tú no le, si la gente no lo comprende en ese sentido, ¿para qué cantarlo? Pero seguimos. La tercera estrofa dice, ningún pueblo ser libre merece si es esclavo indolente... Y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril. Fíjense ustedes qué interesante. Ahí dice, eh, indolente. ¿Qué es ser indolente? ¿Qué es ser apático, indolente? No tener, o sea, es una gente que es apático, como que, como que no tiene interés, que no le importa. A que hay mucha Lo estoy diciendo eh. en términos llanos para que la gente... Me Hoy pueda día hay muchos miedo, liberales el... que no entienden eso eh, y ciertamente hace falta que se prenda la llama en el pecho del, del individuo. Cuando yo sí. hablaba esta mañana de, de, la, de las alzas, en algún momento tiene que encenderse la llama del consumidor para enfrentar la salsa de los paes. El pueblo en ese momento es indolente. Tú es? Sí, no, me, le importa, no le importa. No le, le nada. Permítame continuar. Eh, servil. ¿Tú sí, es que señor. Sí, ¿eh? sí, señor. Sí, eh, sí señor. Eh, así, así es. Aunque, aunque, aunque tú sepas que está malo. Sí, así es como usted dice. Sí, yo hago lo que usted quiera. Eso es el servil. Lo estoy explicando en términos llanos para que todo el mundo me, me entienda. Eh, vamos a ver. Templó en ese contexto, dice... Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril. ¿Qué, es en ese, ¿Qué significa esa palabra templó dentro de ese contexto? Póngalo en full pantalla, muchachos. En ese caso es medrar, bajar el heroísmo viril. Pero tranquilo, no se sienta incómodo si usted no lo maneja. Yo tampoco lo manejaba hasta hace días. Porque si tú no, si tú no te sientas a investigar, a descomponerlo, no lo entiendes porque a nosotros no nos han enseñado eso, no nos han enseñado el lino, no nos han enseñado nada de manera eh, eh, constructiva. O sea, que tú puedas investigar tú mismo en función de la experiencia y de tu interés. Así que no se sienta mal, por eso yo le, yo le llamo la hipocresía del saber. La mayoría de la gente no lo sabe, así que tranquilo, eh, incluyendo los compañeros aquí y yo mismo, y la mayoría de los que están en el Máster y la mayoría de los que estamos aquí. Que, no eh, que la mayoría de gente no maneja los términos, eh, tú ves, porque aquí la cultura dominicana no se, no se enseña de manera constructiva, o sea, no te, no te motivan a ti a investigar sobre, sobre las cosas. Entonces, me voy, más, más ella, la indómita y brava, siempre altiva la frente al zará. Que si fuera mil veces esclava, otras tantas ser libre, sabrá. Indómita. ¿Qué significa indómita en, en ese contexto? Indomable, indomable. Que nadie la puede domar. Una gente que tú no la puedes domar, que no la puedes Siempre controlar. Eso es lo que dice eh, en ese contexto. Eh, vamos a ver. Esta sí es importante, porque yo la cantaba sin saber lo que estaba diciendo. Que si dolo y ardid la expusieron de un intruso señor al desdén. Las carreras, Beler, vamos a ver, entra para acá muchachos, miren esto, las carreras, Beler, so fueron dos hechos históricos, dos acontecimientos históricos, la pero batalla, la gente, la batalla, sí, dos batallas, batallas de la, la de Beler y la de las carreras, allá en Baní, que cubiertos, campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, y en la cima de heroico Baluarte, que es un Baluarte, de los libres, del ver, el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte, hacer libre o morir, enseñó. Miren, señores, fíjense ustedes que ahí dice, párenlo ahí, muchachos, que si dolo y ardí, ¿qué es dolo? ¿Qué sabe un muchacho qué es dolo? Es el ánimos malos. Claro, ¿verdad? es la voluntad de hacer lo malo, Exacto. de hacer lo mal hecho. En términos llanos, es la mala intención, la mala fe. Uh -huh. es, es, así se puede, de verdad, eh, eh, eh, explicar. Sí, sí, sí esa mala intención que usted tiene de hacerlo malo que y Exacto. qué es ardir qué es ardir ardir es un engaño un bobo eh, un bobo eh, que usted <risa> le da pa, pa, al, algo que usted hace para engañar al otro Eso es ardir entonces un... eh, vamos a ver sigo sigo verdad eh, ya hablamos de las carreras eh, la, de la batalla de de de beler y la de la, sí de beler en eh, las carreras y ya luego más adelante vamos a seguir explicándolo Dice, y si pudo en consulto caudillo De esas glorias el brillo empañar De las guerras se vio en, De la guerra se vio en Capotillo La bandera de fuego ondear Esa es eh, otra guerra otra Exactamente, batalla. la guerra eh, de, la, de, la, de la restauración en el 16 de agosto de 1863, el grito, el grito de Capotillo, que inició precisamente la zona fronteriza y que le dio inicio a la guerra de restauración. Pero a la gente hay que explicarle eso para que pueda sentir cuál es el contenido del himno. Eh, dice aquí, y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio León. Pero a la gente, si tú no le explicas qué es Castilla... ¿Y qué es León? En ese contexto, no sirve de nada que lo canten. Tenemos que explicarle qué es lo que qué es lo que esa figura eh, te quiere dejar dicho. Eh, caramba, se me acabó el tiempo. Sí. Eh, vamos a ver, Espérame. ya será en la próxima semana que voy a tiene, seguir trabajando. ¿no? Tiene varios días este, amasando el tema. Sí, pero la idea es, la idea es que más que la gente lo cante, que más que la gente eh, eh, eh, eh, se lo sepa, es que lo comprenda, que entienda el contenido. ...del himno nacional para que puedas sentirlo. ¿En qué, ¿En qué fecha se escribió el himno? 1883. Exactamente. Entonces, pero igual, se escribió en 1883 y se modificó en el 1897. Bien, pero cuando tú te pones... Esa, esa era, así era que se hablaba antes. Sí. Y todo el que oía el himno en ese tiempo lo entendía. Ahora, eso que escribieron el himno no tienen la culpa... ...de que la educación y la formación del dominicano... Del dominicano ...haya bajado a niveles en los que lo tenemos hoy... Sí. ...que nadie entiende palabras... ...digamos casi normales del castellano sí. común. Sí, pero entonces... Es la, tú quieres es la que idea. le pongan en vez de ardil le pongan bobo porque hubo un bobo no o oh, oh, engaño <ríe> que el la año, gente lo entienda. tú puedes decir si, eh, que si la malintención y, eh, no sé el, lo que es que la gente lo entienda porque la, no tiene ningún valor la escuela tiene que enseñar sí, eso. que no tenga que no tiene ningún valor que la gente Mira, ya, ya. Eh, donde y, tuvo el problema fue cuando se empezó a modificar no, eso alternativamente o se le buscó alternativa para plantear el himno y para plantear los símbolos patrios. una pregunta todos sabemos que aquí aquí debemos respetar el himno. Ah, ok, ah, pues vamos a